vacaciones, volvemos con nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio iniciativa que surgió durante el pasado confinamiento y en el que hemos llegado ya a nuestra entrevista número 30, en la que estamos hoy con nuestro amigo Jorge Cacho. Hola Jorge ¿qué tal? Muy buenas Gaspar gracias por invitarme. ¿Quién es Jorge? Bueno pues eh, Jorge es madrileño viene aquí a Cartagena pues hace aproximadamente ya 10 años en el 2000, en diciembre de 2020 pues hoy hace 10 años y bueno, pues todo surgió por, por un trabajo que venía aquí, me enamoré de una cartagenera y al final pues, pues me quedé. Además, pues eh, para que me conozca y el que sepa quién soy, pues sabe que soy un poco, soy súper positivo, eh, súper entusiasta y amante de la tecnología. Uh -huh. Y en línea con esa tecnología, ¿qué nos puedes decir de tu trayectoria profesional? Pues mira, Gaspar, realmente yo aunque tengo 35 años, he trabajado pues, de forma internacional, he trabajado aquí tanto en España como en Inglaterra y Francia, de hecho estuve viviendo en Inglaterra aproximadamente dos años, de los cuales pues cogí una experiencia brutal en, a nivel de trabajo. Y luego pues también que llevo, con 15, llevo encima pues, alrededor de los 15 años de experiencia en, en diseño gráfico y sobre todo en diseño web, que es, que es una de mis especialidades. Uh -huh. Actualmente estás al frente de Wedi. ¿Y qué nos puedes decir o cuáles son las, las líneas de negocio principales de, de Wedi? Vale, pues mira, Wedi es una empresa de marketing digital. Ya sabemos que hoy en día pues, hay mucho, mucho auge de, de empresas de este tipo. Y bueno, pues básicamente tiene cuatro pilares. Uno que es el posicionamiento SEO y SEM, evidentemente. Todas las empresas quieren estar, pues si puede ser la primera, de acuerdo, pero bueno, vamos a intentar subirla a todos los, los puestos posibles. Una segunda línea de negocio sería la gestión y el mantenimiento de redes sociales pues todos conocemos Facebook, todos conocemos Twitter y son plataformas muy buenas para crear una imagen corporativa y una marca bestial para, para cada negocio. Eh, la tercera pata sería el diseño gráfico, el, al final si no tienes esa imagen corporativa plasmada tanto en papel como a nivel digital pues es muy complicado que la gente te vea Gaspar entonces pues sí que intentamos mover el tema en todos los sentidos, tanto en el tradicional como, como a nivel tecnológico. Y ya la última cuarta pata sería el tema del diseño web. Evidentemente, el diseño web hoy está también muy en auge, a, a pesar de cómo estamos hoy en día con el tema de, del COVID, que tan, tan en las noticias tenemos ahora mismo, el diseño web se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para no solamente mostrar tu marca o tu servicio, sino incluso vender productos o, o vender todos los servicios que tu, empresa, que tu empresa ofrece. Y si tuvieras que quedarte con un producto o destacar alguno de los productos que vosotros comercializáis, ¿a qué le darías mayor importancia? ¿Cuál es vuestro producto estrella? Mira, pues eh, uno de los productos principales que nosotros tenemos y que creemos que es una, una muy buena herramienta para todos es el diseño web y, y la página web. Eh, lo bueno que nosotros tenemos es que ya no solamente eh, hacemos páginas web tipo Marketplace como, como algunas que tenemos por aquí que es mi barrio digital, en la cual estamos trabajando ahora mismo, incluso yo mismo que tengo una tienda online que se llama Tejas Verdes, la podéis encontrar en Google, por supuesto, eh, la facilidad de pago se nos hace un producto bestial. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros nos hemos encontrado en la calle con muchos, muchas empresas, muchas pymes, que a la hora de pagar una, una página web les cuesta mucho, no saben, no, no entienden cómo manejarla, entonces hemos elaborado, después de... Diversos estudios, pues hemos elaborado una metodología en donde nosotros te fraccionamos esa página web e incluso te, te mantenemos el, pues te hacemos un mantenimiento de, del servicio de tal forma que a la pyme o a la empresa que quiere empezar a promocionar su producto no se le hace una carga y puede disfrutar de, de su página web pues lo antes posible y empezar a monetizarla. Te refieres a decir sería como vender la página web por cuotas mensuales, ¿verdad? efectivamente la idea es que tú cada mensualidad o sea cada mes tienes una pequeña mensualidad en donde se te incluyen diversos servicios pues lo que te digo tanto el diseño como el subir ciertos productos como el cambiar ciertas imágenes algo que para nosotros en principio pues pues no resulta demasiado tedioso pero para una persona que evidentemente no conoce las plataformas o no sabe cómo manejarlos pues al final se le hace un mundo uh -huh. y pensando precisamente en esos negocios, pymes, comercios que no están muy habituados a, a lo que es internet o al mundo online y que ahora por las circunstancias sí se están planteando dar ese, dar ese salto a bien a, a tener su página web, a la digitalización ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo o recomendación les podrías transmitir? Vale, pues muy fácil Gaspar. Yo creo que una, una opción que tienen que tener en cuenta y que, y que nosotros nos hemos encontrado en muchas ocasiones es formarse en la materia eh, Normalmente cuando tú empiezas un producto, o sea, cuando empiezas una empresa intentas buscar pues, el público objetivo, intentas ver qué es lo que puedes vender, si el servicio o el producto es interesante. Aquí es lo mismo, en el momento que tú te embarcas en una página web o en un posicionamiento o en algo, siempre es conveniente formarse, aunque sea ligeramente, ya no te estoy diciendo que te conviertas en experto, pero sí al menos conocer pues, cierta metodología o ciertas palabras que se utilizan en, en, en este mundo. Eh, actualmente la ciudad de Cartagena, para el que no lo sepa, pues tiene un montón de cursos que son incluso gratuitos en donde tú te puedes apuntar, te enseñan las bases pues, de Photoshop, o te enseñan las bases de, de cómo manejar una página web con, con WordPress o con PrestaShop o cosas así, para que tú a la hora de comunicarte o a la hora de hablar con un experto, pues como es mi caso, eh, tranquilamente pues, pues podamos llegar al fondo, a lo que el cliente necesita y a lo que tu empresa se quiere enfocar. Evidentemente. Pues muy interesante Jorge, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si quieres añadir alguna última cosa. Bueno, pues eh, ahora mismo quiero añadir que todo el que tenga en proyecto una página web, pues todo el que quiera empezar a digitalizar su negocio, es el momento. Eh, yo sé que estamos con el tema del COVID, pero se ha venido demostrado que una vez que salimos, que, que estuvimos fuera, de confinamiento, eh, la gente empezó a comprar en internet, empezó a mostrar más servicios, las ventas en Google subieron, los posicionamientos mejoraron muchísimo por, por la cantidad de visitas que se recibieron y yo creo que es el momento de que toda esa gente que lo tiene en mente yo le animo a, a hacerlo, a intentarlo a que por lo menos, pues pidan de supuesto consejo de qué es lo que se puede hacer o qué es lo que a ellos les vendría mejor uh -huh. Pues... Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Es el momento y hay que dar ese salto a, al mundo digital que tan buenas cosas nos, nos puede traer un futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por tus consejos y muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo, nos seguís todas las semanas, que como ya he comentado, bueno, es la entrevista número 30 y vamos a continuar dándole difusión y contando o presentándoos cada semana a una nueva empresa, negocio, comercio de aquí, de nuestra región. Muchas gracias, somos no, muchas, somos no, pequeños. Hasta la próxima.